hola bienvenidos a leyendas urbanas de monterrey en relatos y leyendas con un servidor jason serrano en este episodio vamos a narrar el aterrador expediente vallecas la historia real que inspiró la película verónica un episodio más para relatos y leyendas escúchame spotify anchor google podcast a través de nuestra página de Facebook que Leyendas Urbanas de Monterrey. O el grupo de Facebook, también tenemos un grupo en Facebook igual, Leyendas Urbanas de Monterrey o sígueme por Instagram @lumti2021. Twitter Y Pero vámonos al episodio de esta noche. El aterrador expediente Vallecas. La historia real que inspiró la película. Verónica Pues así es amigos, bienvenidos a un episodio más de Leyendas Urbanas de Monterrey En Relatos y Leyendas, tal cual lo escuchamos en la introducción Hoy vamos a platicar el aterrador expediente Vallecas La historia real que inspiró la película de Verónica Este informe data de 1992 Hasta ahora es identificado como el único expediente policial de España Que expone sucesos paranormales Madrid, España Recientemente Netflix puso a la disposición de los usuarios la película española Verónica El filme del director Paco Plaza traspasó las fronteras y se convirtió en uno de los más recomendados por su trama Que está basada en el expediente Vallecas, el único informe policial de España que expone sucesos paranormales pues bien, el caso es real y data de noviembre de 1992 cuando la Policía Nacional de España redactó el informe sobre Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven originaria de Vallecas que murió en extrañas circunstancias después de jugar la Ouija. Los agentes visitaron la casa de la joven debido a una llamada inquietante de sus familiares que aseguraron que aseguraron, fíjense, no poder dormir tranquilos. Desde que el adolescente falleció en el hospital de Gregorio Marañón de Madrid, el examen forense determinó muerte súbita y sospechosa. Pero, no te duermas y escucha relatos y leyendas. Está de regreso en Relatos y Leyendas a través de Leyendas Urbanas de Monterrey. Puedes escuchar en la plataforma Spotify Angle, Google Podcast. A través de su página de Facebook, Leyendas Urbanas de Monterrey. En Instagram, arroba 2021 A través de Twitter, arroba WhatsApp 8126598530. 8126598530. Nuestro correo leyendasurbanas de ¿Qué dice el expediente Vallecas? José Pedro Negri, el inspector que estuvo a cargo del caso, junto a otros cuatro agentes, llegaron a la casa ubicada en la calle Luis Marín, de Madrid, el expediente dice que pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Además expone que momentos después pudieron percatarse y observaron cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. El informe también señala que cuando los policías llegaron a la... que cuando los policías llegaron la familia estaba en la calle en la madrugada con un frío espantoso, ahí les explicaron cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo, al final la familia Gutiérrez Lázaro vendió la casa y los inquilinos que la ocuparon después aseguraron que nunca han oído ni visto nada raro. Aún no hay explicación lógica o científica sobre la historia real que inspiró la película de Verónica. Pero recordemos algo, recordemos que Estefanía Gutiérrez Lázaro jugó la ouija con sus compañeras de colegio para contactar al novio de una de ellas que murió en un accidente de, de moto, de motociclista. También hicieron varias sesiones. Pero una vez fueron descubiertas por una maestra y terminaron el juego sin despedirse. ¿Creen ustedes que esto haya sido lo inexplicable en la, la inexplicable muerte de, de Verónica? También la familia asegura que desde ese momento Estefanía empezó a sufrir convulsiones, alucinaciones y escuchar voces aterradoras. Eso era lo que comentaba la familia, aparte de que su salud empeoró tanto que en agosto de 1991 fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y falleció en extrañas circunstancias. ¿Qué creen ustedes que haya sucedido con Estefanía Gutiérrez Lázaro, fue esto su muerte el haber dejado esa sesión abierta, sin despedirse. Piénsale. Y regresamos. Bienvenidos a Leyendas Urbanas de Monterrey. Estás escuchando Relatos y Leyendas con Jason Serrano. pues bien. Esta misteriosa historia. Del célebre expediente Vallecas Comienza con una llamada En la madrugada Recuerdan que Los niños familiares hicieron la llamada Inquietante Y comienza ahí En la madrugada del 27 de noviembre de 1992 En donde la familia le llama a la policía nacional ¿Qué decían? Acuérdense Alegaban Que los crucifixos de la, de la casa Se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. También tengo entendido, no sé si ustedes, pero como que vivían en un tipo de edificio. Porque dice que es en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, muy cerca del metro alto de Arenal. Y que el padre de Estefanía esperaba en la calle, o sea, junto con todos sus demás familiares, este, esperaban en la calle. Y en medio de una noche de madrugada helada, un frío, no sé, yo digo que más, más calante como el que se siente hoy aquí en la ciudad de Monterrey, más frío, pero también, este, acordémonos que el inspector jefe José Pedro Negri y otros tres policías entraron en la casa y confirmaban, en parte una situación extraña y misteriosa, que dejarían registrado en el célebre expediente señores Será en realidad que sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez También dicen que los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente Y ya no fueron este, pasto de programa de parapsicología de la época Y pues con especímenes como... No sé, llevando desde el, del temor a lo desconocido. Pero lo cierto es que el caso, por una cuestión u otra, era considerado plausible. Incluso llegó a aparecer en los telediarios nacionales, señores. Pero lo más extraño en el caso es que había, había una cosa bien clara. Había, había una muerte extraña, difícil de explicar científicamente una asfixia repentina comentaban los informes forenses la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el hospital Gregorio Marañón de Madrid el 11 de agosto de 1991 a los 14 años las circunstancias que llevaron a la niña a ese estado, ese su sustrato sobre el que se construye esta pesadilla urbana y pues todo comienza cuando esta Estefanía empieza a interesarse por el mundo del ocultismo Pero bueno, vamos a, a seguir escuchando sobre este relato, sobre esta historia real Sobre el caso de, de la historia de la que está basada en la película de Verónica Estefanía Gutiérrez Lázaro Una historia verídica Y pues bien, recordemos Que esta Estefanía eh, Participó en, en algún juego en la Ouija En el instituto donde varias compañeras Trataban de contactar con el novio de una de ellas Que había fallecido en un accidente de moto Pero el problema no fue ahí fue, El problema fue que cuando estaban ellos en una sesión de esas, fueron descubiertas por un, por un maestro, por una profesora que las descubre y destruyen el tablero. Dicen destruyen, otras dicen que dejaron, destruyeron el, el tablero contra el suelo y que según amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía. Pero es lo que les digo, o sea, viene pasándose de... Esa, ese relato, pues se va empezando, a, el testimonio se va, va traspasando en las personas y pues van construyendo este, un relato, una historia, una, una leyenda urbana. ¿verdad? Pues dicen que ahora dicen que el tablero lo, lo, lo, lo rompieron contra el suelo y que de ahí salió un humo, un humo que se introdujo por la nariz de Estefania y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos a lo que los médicos no encontraban alguna explicación alguna había convulsiones, alucinaciones inexplicables voces que dice que la torturaban amedrentaban y que al parecer dice que también empezaba a observar sombras que la acompañaban y pues los médicos no daban ningún este diagnóstico que, que acertara qué era lo que le estaba sucediendo a Estefanía, sobre qué ocurre. Y pues empezaron, para los creyentes de esa época, Hugo, me imagino, pues la chica de Vallecas ha sido poseída por el mal. Y pueden imaginarse ustedes una familia de seis hermanos y con educación católica, con gusto por las supersticiones previas, la niña jugando con el tablero también pudo venir de alguna parte. Y fueron alimentando la historia. Convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija. Con la que no había acabado bien en, en, en la vida cuando el señor vivía. También dicen que fue un espíritu del abuelo que quería, quería vengarse de su hija. Y pues bien, el clima paranormal, sin embargo, no, no cesa con la muerte de la joven. Y los numerosos episodios que aterrorizan este, literalmente a su familia siguen hasta la madrugada en la que llegan a visitar a las autoridades. Lo más misterioso del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos, es que los hechos avanzados por el teléfono son confirmados por los cuatro agentes de policía que en el informe o en la parte señalaron una situación en la que algo no era de todo normal, y de hecho ahí dice en el texto donde, aquí tengo imágenes de ese texto del escrito, que narraban que cuando estaban sentados junto a la familia pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron, cosa que comprobaron después, o sea, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural desencadenando una serie de sospechas muy, muy serias, pero eso no fue todo, no habían salido de la sorpresa y comentando de la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo que las sospechas por tanto aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después, pudieron percatarse y observaban y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas, como babas en la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que el cristo estaba separado de la cruz al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba sostenía las huellas de, de hay, Había huellas de arañazos señores, había unas arañazos que estaban ahí Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza por su contexto Una dimensión más allá del propio morbo televisivo Que ha ido eh, generando a lo largo de los años Con estudiosos este, como Iker Jiménez y lo cierto es que todavía no tienen una explicación lógica o científica por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la para psicología en España pero bien pero bien más allá de creer o no creer en el tema esto es lo que se sabe de, de, del caso Vallecas y pues y el director por eso se inspiró en esa, en ese caso para llevar, este, la interpretación en la versión cinematográfica del caso de un, de Verónica. Y pues qué mejor, si alguien ya la vio, que nos deje en los comentarios que nos diga qué le pareció la película. ¿Sabían del caso Vallecas de Estefanía Gutiérrez Lázaro? Y qué tanto hay de la realidad de la, del caso a la película y que nos dejen sus comentarios sobre si vieron la película qué les pareció saben del caso y la película compararla qué tanta este, veracidad tienen en cuanto se basaron y cuánto no y déjame correrle a ver la película de verónica y nos escuchamos en el próximo episodio en relatos y leyendas en leyendas urbanas de monterrey comparte ...el episodio, el podcast... ...para que más gente... ...más leyenderos... ...nos escuchen... ...y así... ...al rato... ...estamos recopilando... ...relatos de... de ciertos... De, los, ...de las personas que nos escuchan... ...mándame un correo... ...ahí están mis redes sociales... ...mándamelo... ...tu... ...tu relato... ...para... ...vamos a estar... ...vamos a, vamos a hacer un episodio... ...donde vamos a estar contando... ...las experiencias de ustedes mismos, pero eso lo escuchamos en el otro episodio, dulces sueños. Jason Serrano está de regreso en Relatos y Leyendas a través de Leyendas Urbanas de Monterrey. Puedes escucharlo en la plataforma Spotify Angle. A través de su página de Facebook, Leyendas Urbanas de Monterrey. En Instagram, arroba Lumpti2021. A través de Twitter, arroba leyendas Nuestro WhatsApp 8126598530. 8126598530. Nuestro correo Leyendas urbanas de Montyway, arroba gmail. .com.